Camera te, te moas y mo tas, no, te no, no, no, no, Es que se Days of fire. Al que no Yamato estaba de regreso. Basado en el sistema cero, el Blaster Core se usó para construir un nuevo vidamán para Yamato. Atención, ratadores! porque este nuevo y decorado Blaster aún tiene el espíritu de Cobalt Blade. Cobalt Silver es un rival de cuidado, así que prepárense, porque el vida-poder ha vuelto. ¡Oh sí, Yamato está de vuelta! Hmm, necesito algo de tomar. ¡Vamos a hacer! ¡Ya estoy lista! ¡Comencemos! Por algunas vida bombas más. ¡Eso es! Espero que estén hambrientos porque el torneo de ganadores está listo. ¡Bienvenidos a las semifinales! ¿Ah? ¿Ah? Yamato y Liana no vendrán a su gran combate y todo el mundo lo sabe. Oh. <risa> ¿Para qué vendría llamado? No se puede vida batallar sin un vida man. <risa> Dejemos que el público los abuchee. Esos dos cobardes huyeron. Tienen mucho miedo a enfrentarme en la final. Anju tiene demasiada confianza. Ya olvidó que debe derrotarte a ti primero, hermano mío. ¡Ah! ¡Mírenlo! Supongo que no hay otra alternativa. Si no aparecen a la cuenta de 10, deberé descalificarlos a los dos: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Lo logramos, estamos aquí. Apretados como sardinas en una. Condujo genial, señor. Iba tan rápido que pensé que llegaríamos antes de irnos. Muchas gracias por traernos a tiempo. No hay por qué. Bueno, tengo que continuar. Me encantaría quedarme y observar a Yamato, pero debo regresar a tiempo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Alguien ha visto a Vinny B? que no llegaría! ¡Sí! ¿De qué se trata esto? ¿Estás listo? Estoy para volar como una vida mosca y picar como una vida abeja. ¿Y cómo piensas hacer eso? ¿Ah? ¿Qué? Ya me oíste. ¿Cómo vas a volar y a picar, Yamato? Va a ser difícil batallar sin Vidaman. Es que no se da cuenta de que su blaster fue destruido. <risa> eso es pasado. Tengo <risa> un nuevo blaster. Así que deleítense mirando esto. ¡Mi vida man cobalt chamber. Este tiene un poquito de Cobalt Saber, un poquito de Blaster Core y un montón de Yamato. ¡Se va! ¿sí? ¡Lo logró! ¡Yamato apareció en el último minuto y tiene un nuevo vida ¡Ah! ¿De verdad puede tener un sistema Blaster Core? Increíble, apuesto a que ya sabe cómo funciona. Y con esto seré invencible. ¡Vamos, Alianza de las Sombras! ¡Láncenme lo mejor que tengan! ¡Los derrotaré uno a uno! ¡Guaja! Yamato, ten cuidado. Recuerda que aún no has entrenado con el Blaster Core de Cobalt Saber. Nah, no te preocupes, viejito. Ya he llegado hasta aquí. Con cada nueva vida batalla, mi comprensión y conexión con Cobalt Saber se hará más y más estrecha. Así que todo está bien. Al menos estás confiado, Yamato. Oh, sí. Todo está bien. Eso suena a Yamato. Es verdad que en el pasado Yamato ha superado muchas situaciones con sus habilidades, talento natural y su comportamiento calmado. ¿Este oh, comportamiento calmado? Bueno, mientras más fuerte es el oponente, más duro el pelea. Mientras más fuerte es el oponente, entonces debería batallar. Oh. Entonces... Yamato... Hermano, pero... Oh. Uno, dos a dos, batallaré contra todo este edificio y ganaré. Estoy listo, estoy ardiendo. Vamos, Liena adelante. Muy bien, muy bien, cálmate. Sé que quieres comenzar a vida a batallar, pero ¿dónde está Liana? ¿De qué hablas, Pinny? Liena está aquí mismo, mira. No ah, se ha ido. ¿No? Oh, ¡Aquí estoy! ¡Aquí arriba! Oh. Oh. ¡Miren allá arriba! ¡Cielos es Liena! ¡Vaya! Algunos hacen lo que sea por aparecer en TV. ¡Sí! ¡Allá arriba! ¡Liena! No sé qué intentas probar, pero baja ahora. ¡Vamos! Rey, no puedo creer que no seas tan amable al hablarle a tu hermana! ¡Todos, por favor, escuchen! ¡Tengo un importante anuncio que hacer! Debido a motivos personales, no competiré en el combate hoy. Eso no está bien. Aunque yo no juegue hoy, no quiero privarlos a ustedes de la emoción de ver a Yamato vida batallando. Así que en mi lugar, para enfrentarse a Yamato, me gustaría proponer a otro vida jugador igualmente merecedor. Yo propongo... Uh -huh. Dieter. Uh -huh. Gray, Michael, Vincent! Me gustaría que mi hermano mayor, Gray tome mi lugar Yo, vida batallar contra Yamato Gray, ¿Por qué Grey? ¿Y por qué no? Tienen que saber que Grey y Yamato de seguro nos mostrarán una increíble vida batalla Esa es exactamente la clase de duelo por la que pagué ¡Es cierto! ¡Suena bien! ¡Excelente! Aprobamos este combate, la semifinal será ahora Gray contra Yamato ¿Debo combatir de nuevo contra Yamato? ¿Contra él y Cobalt Saber? Uh. ¡Muy bien! ¡Si eso es lo que quieren! Yamato y Grey Lamento no haberte uh -huh. elegido y sé que técnicamente deberías ser el próximo en la lista pero siento que Gray necesita una oportunidad de probarse a sí mismo para sentirse mejor. No, no estoy molesto, está bien, no te preocupes, Liena. Por supuesto que Gray es la opción correcta. Yo quedé demasiado agotado de la última vida batalla y por eso es que no gané la última ronda. De hecho, me hiciste un favor. No, oh, sí, sí, sí! sí. Ajá. Además, Liena, conozco muy bien a Yamato. Y aunque nunca lo haya dicho, en este torneo, Yamato no solo quería ganar, sino también ganar frente al mejor. Sabía que se enfrentaría a verdaderos enemigos, pero él realmente desea enfrentar a Grey y Grey enfrentarlo a él. Aunque los dos hayan estado separados, no han dejado de pensar en vida batallar uno contra el otro. El puro amor al vida man los lleva a ser los mejores amigos y aún así los más grandes competidores. Es cierto. Tú eres su hermana, así que también debes haberlo notado. Ah. ¡Tienes razón! ¡Lo he notado! ¡Muy bien! prepárese para una vida batalla totalmente sorprendente! ¡El primer combate de semifinal es un clásico! ¡Grey! ¡El más genial de los geniales contra Jin de su Jan Yamato! ¡Oye, Grey! ¿Sí, que. ¡Por fin llegó nuestra hora de batallar! ¡Nada se interpondrá esta vez! ¡Esta vez será nuestra verdadera vida batalla! ¿Oyeron lo que dije, Alianza de las Sombras? No cumpliré sus órdenes nunca más. Él y yo vamos a batallar limpia y justamente. Y no pueden detenernos. Mm. Solo estás dentro porque Liena se retiró. Guárdate la palabrería hasta después que ganes. Calma, Anju. Este combate debe ser muy interesante de ver. ¿Por qué? Parece que estamos a punto de presenciar una verdadera demostración de un Vidaman Blaster Core... ...sin tener que levantar un dedo. Tienes razón. Deberíamos estar agradecidos con Grey. ¿Qué es tan gracioso? Déjame explicarte, Eddie. Ahora les mostraré el campo de batalla. Este desafío particular se llama callejón de poder. ¡Luces! ¿Es todo? Más vale que mires de nuevo si crees que eso es lo único que hay. Uh, ¡Aire fresco! ¡Qué gran día para una vida batalla! ¡El combate tendrá lugar sobre esta torre rascacielos! ¡Tiene 100 pisos de altura! ¡Y quien llegue primero a la cima, gana! ¡100 pisos! ¡Está muy alto allá arriba! ¡No podemos culparlos por tener dudas! ¡Ahora les explicaré las reglas rápidamente! ¿Quién las necesita? ¿Oh? ¡Explicar las reglas! ¡Cállate! ¡No necesito reglas para jugar esto! ¡No, no, no, no, no, no! no. las reglas. Por cada punto que anoten con sus blaster, el elevador lo subirá a un piso. Y para hacer la historia corta, quien llegue a la cima primero gana el combate. Oh, me siento mal. Ay. ¿Qué sucede? ¿Tienes miedo? Nada de eso, Gray. Cuando vivía en Gautuna escalaba montañas más altas que esto. Y si te das cuenta de que no puedes vencerme, quizás debas rendirte en este momento. Hm, yo te diría lo mismo. ¡Sí! sí ¡Hagámoslo! hagámoslo. Eso es, ahora es tu turno, Cobalt Saber. Eres el mejor vida mal que haya existido, construido con la dedicación y el trabajo duro de todos. Fuiste hecho a mano y has heredado el noble espíritu de Cobalt Blade. Es hora de la mejor vida batalla de la historia. Gracias, Liena, por esta oportunidad de volver a competir. No te fallaré. Este es un combate que pretendo ganar. ¡Bien, comencemos! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vida Fuego! ¡Vida Fuego! ¡Pillaman! ¡Pillaman! ¡Vida Fuego! ¡Sí! ¡Diez puntos para Yamato! ¡Lo que significa que avanza hacia arriba! ¡Diez pisos hacia el cielo! Cobalt Saber tiene una potencia asombrosa ¡El impresionante Cobalt Saber de Yamato es un nuevo tipo minamán potente! ¿Pero será bastante poder para llevarlo a la victoria? No contaría con que él derrote a mi hermano ¿eh? ¡Veamos qué tiene Grey! ¡Vaya! ¡El juego rápido de Sephiroth Grom le dará a Yamato bastante trabajo! ¡Vamos <risa> Él tiene razón, Yamato. Saturn Crown no parece muy fuerte, pero este blaster aún tiene lo suyo. ¡Qué, y ¡Hey, avanza rápidamente! escala como una cabra montañesa luego de tomar un café cargado! ¡Pero espera, Spidey González! ¡Aquí viene Yamato! ¡Están cabeza a cabeza! ¡Esta vida batalla es pura velocidad y potencia! ¡Están en el mismo piso ahora! ¡Es demasiado veloz para Yamato! No me di cuenta de que las cosas son diferentes. Mi juego ha mejorado y soy mucho más poderoso. <risa> ¿Qué sucedió? ¡Mi mano se resbaló! ¡Ya Mato pierde 10 puntos por perder ese disparo! ¡Y sacando cuentas, eso lo manda 10 pisos abajo! ¡Necesitas más precisión para ganar este combate! ¡Concéntrate en eso! Ah, sí, entrenador, gracias, porque no pensé en eso. ¿Qué le está sucediendo a Yamato? Justo como lo temía, Yamato está en problemas. Todavía no domina completamente la gran potencia de Cobalt Saber. ¿Qué ¿Ah? quiere decir? Es difícil para un vida jugador aprender a conectarse con su vida mam. Se ...requiere tiempo y mucha práctica para conocer y entender un nuevo Vida man. Desafortunadamente, Yamato no tuvo suficiente tiempo de practicar con su Blaster. Pero... <risas> ...Yamato nunca se toma su tiempo y siempre lo hace bastante bien. Es cierto, pero Yamato y Cobalt Saber no están preparados para un combate tan importante en este momento. Tendrá que elevar su nivel de concentración... ...y dar más de su esfuerzo usual poniendo todo lo que tiene en juego... La capacidad de fuego rápido de Safer Chrome le da a Grey una gran ventaja sobre Yamato. Creo que podemos hacerlo, Cobalt Safer. Está dentro de ti. Tú posees el espíritu de Cobalt Blade. Sé que puedes hacerlo. Grey está en el piso 56, pero Yamato está justo debajo en el 53. Esta vida batalla está a punto de ponerse muy difícil. rodeando la torre. No, cielos, lluvia. Sí, pero es lluvia artificial. No hay nieve ni lluvia. Mi oscuridad de la noche que detenga a Cobalt Saber. Oh, oh, ¡Otra vez no? no! ¡Oh! ¡Otra vez se le resbaló la mano a Yamato! ¡Pero por otro lado, Grey está colocando un disparo tras otro! Ja, ¡No olvides que me llaman el vida jugador huracán! ¡Así que pon esa máquina al máximo! ¡Porque he batallado en climas más difíciles que este y he ganado! ¡Estas gotas de lluvia no van a estropear mi juego! Oh, ¿Qué sucede? ¡Mis disparos son potentes, pero sigo perdiendo! ¿Por qué? ¿Dónde está la puntería de Cobalt Saber? Ah, ah, ah. Oh. Ah, ¡Vaya, cielos! ¿Qué son? Las vida bombas de Yamato. Sucede algo malo allá arriba. Parece que solo me quedan cinco vida bombas. ¡Solo cinco! ¡Yamato! ¡Tendrás que usar esas cinco! ¡Vamos, compañero! ¡Deja de basarte en la potencia de Cobalt Saber! Mm. ¡Aún hay tiempo! Solo tienes que cambiar tu estrategia y basarte en tus habilidades Tienes razón Parece que Yamato intenta hacer funcionar las cosas Mientras Grace sigue subiendo un piso tras otro ¡Ja! ¡Ah! ¡Qué pérdida de aliento! Cualquiera puede ver que este combate ya terminó No estoy tan seguro Yamato es bueno ¿No? Es extraordinario Yamato parece tener destreza para superar apuros como este ¿De qué lado estás tú? Me parece que haber sido derrotado por Terry te convirtió en un debilucho No, solo quiero ver una vida batalla bien peleada Sé que Yamato no se rendirá ¡Oh, oh! ¡Miren eso! ¡Quieta! Si hago esto, mi mano no se resbalará y podré concentrarme en la puntería. Solo unos disparos más, Cobalt saber y estaremos allí. Eso es, está funcionando. Ahora solo debo continuar. ¡Vamos, Yamato! ¡El cordel se rompió! No pudo soportar la presión de su potencia y la de Cobalt Saber La lluvia cae más fuerte y parece que Yamato está al fin de su cuerda ¡Yamato! ¡Oh! ¡Sosten la cuerdita, Adelita! ¡Yamato no se rinde! ¡Está sujetando el cordel entre sus dientes! ¡Qué determinación dental! Esta oportunidad de batallar contra Gray por mucho tiempo. No voy a rendirme ahora. ¡Blanqueé mis medias y y mis calzones! ¡Yamato se repuso! Tengo un último disparo. Si no puedo llegar a la cima con este, perderé. Por favor, Cobalt Saber. ¿Necesito tu ayuda? ¡Ayúdame tu fuerza! ¡Me rehuso absolutamente a perder! No esperaba menos, Yamato Pero antes de que puedas lanzar ese último disparo Yo estaré en la cima ¡Aquí viene el golpe de impacto de Kroos! Bueno, Cobalt Saber Para ganar tú y yo debemos ser uno Estamos juntos en esto Mundo saluda al más reciente Blaster del Vida Mundo ¡El potente Cobalt Blaster! ¡Vamos, Yamato! ¡Vamos! ¡Vamos, Grey! ¿Qué sucedió allá arriba? ¡Ojalá lo no supiera! ¡Esperen, amigos! ¡Algo grande acaba de pasar allá arriba! ¡Prepárense para gritar! ¡Esperen! ¡Allí está! ¡Escobar Chamer! ¡Yamato alcanzó la cima primero! ¡Yamato es el ganador! Mm. Grey, ese fue un combate increíble. Me siento afortunado de haber ganado, amigo mío. Ven aquí arriba. Mm. No creí que pudiera lograrlo, pero Yamato se conectó con Cobalt Saber y se hicieron uno durante esta vida batalla. Y todo debido a que Yamato se exigió ser competitivo con Grey. Gracias a Grey, Yamato ha dominado su nuevo vida map. ¿Ah? Yamato es afortunado de tener tan buenos amigos, correcto. <risa> Odio a ese Yamato. Lo único que hace es seguir ganando siempre. Será mejor que tengas cuidado. Parece que el reto contra Gray encendió el fuego en el corazón de Yamato. Sí, lo que sea. Además, Gwen, en el próximo combate vamos tú y yo. ¿Ah? Y no lo olvides, Gwen. Tu trabajo es perder el combate. Pero eso no es justo. Me he ganado mi puesto aquí. Quiero enfrentar a Yamato en la final. ¿Ah? ¿Ah? Bien por ti mm. Tú no comprendes Te dije que tu trabajo era perder Y lo dije por tu propio bien ¿Entendido? ¿Ah? Pretendo ganar Muy bien entonces, Gwen Si lo que quieres es realmente batallar contra mí Entonces será un placer no mostrarte ninguna piedad no. Finalmente, Yamato pudo vida batallar contra Grey y ganó Pero ¿a cuál de los chicos de la Alianza de las Sombras se enfrentará? ¿A Anju o a Gwen? Solo hay un modo de saberlo. ¡Vean el próximo episodio! O ni vos si 島<笑>